En el marco de estos si acuerdos no se planteó la constitución moviendo. de la Entonces, empresa Gran Nacional de Alimentos del ALBA, gran... la cual nacerá con un aporte de 50 el millones financie, de dólares provenientes del Fondo Alimentario de la Alternativa Bolivariana nacer. para los Pueblos de Nuestra América. Vamos a crear la empresa Gran Nacional para producir alimentos, para garantizar a nuestro pueblo su soberanía alimentaria. El Banco del ALBA, ya se nombró la directiva, ¿verdad?, Ahí está Bernardo Álvarez, el presidente del Banco del Alba. La revolución bolivariana avanza a paso de vencedores y cada día afronta nuevos desafíos. Y es que en estos 10 años de lucha revolucionaria, el pueblo es el principal protagonista de este proceso de cambio que trasciende nuestras fronteras. El pueblo venezolano ha consolidado una revolución política, económica y social cuya trascendencia no podrá ser borrada jamás. Los avances logrados, la justicia alcanzada y la independencia duramente defendida son para siempre patrimonio del pueblo venezolano y de los pueblos latinoamericanos. El presidente Evo Morales señaló que gracias a la cooperación y la solidaridad de los pueblos de Cuba y Venezuela se han profundizado a través del de ALBA programas de gobierno que benefician a los más necesitados. Ahora solo en Bolivia se han operado más de 300.000 bolivianas y bolivianos. Esa es la solidaridad. Esa es la otra cooperación. Esas son las revoluciones de Cuba y de Venezuela. El primer ministro de Dominica, Ruz vélez Rosamira. Kerry, destacó que el presidente Hugo Chávez es un líder mundial que impulsa el desarrollo de la región. Estaríamos privilegiados que usted pueda seguir siendo presidente de Venezuela y terminar con este, disfrutando del sentido de cooperación y de solidaridad que hemos disfrutado en los últimos 10 años. Así que los mejores deseos para usted, a su pueblo y a su gobierno, y agradecerle por la generosidad um, que usted ha brindado a mí y al pueblo de mi país. Finalmente, durante esta reunión, los presidentes que integran el ALBA manifestaron que continuarán ejecutando proyectos que contribuyan en la integración latinoamericana y caribeña bajo los principios del respeto mutuo, la solidaridad y el combate a las políticas neoliberales en aras de buscar soluciones comunes a las crisis mundiales. Maylin Liendo, La Noticia.